La Tecnicatura eh, Interpretación en Lengua de Señas Argentina-Español es una carrera que se ofrece desde la Facultad de Trabajo Social Universidad Nacional de Entre Ríos a partir del año 2013. Nuestra Tecnicatura es una Tecnicatura que tiene tres años, tiene 27 materias, eh, el cuerpo docente está formado por profesionales eh, formados en el campo de la lingüística, la lingüística de la lengua de señas, en los campos de interpretación, las gramáticas comparadas, y también en solidaridad de diálogo, digamos, de estas disciplinas con las disciplinas del, en el campo de las ciencias sociales, porque justamente el perfil que persigue esta tecnicatura está vinculado a poder pensarse como eh, intelectuales críticos del campo de la interpretación, eh, vinculados también a un perfil de la propia Facultad de Trabajo Social, en donde se forman también trabajadores sociales y cientistas políticos. Los requisitos para inscribirse están publicados en la página de la facultad, www.ftsuner.edu.ar eh, y pueden estudiarlas todos aquellos que eh, sepan lengua de señas o no sepan lengua de señas. Esta tecnicatura, digamos, tiene la, el objetivo central de formar profesionales capaces de interpretar la leng de lengua de señas argentina a español oral en principio. Eh, esta tarea es una tarea que se desarrolla en la actualidad por personas idóneas que han aprendido la lengua de señas en contacto con con la comunidad sorda, eh, y si bien existen algunas ofertas académicas al respecto, eh, solamente en Mendoza existe una tecnicatura a nivel universitario, la UNER tendría ahora en nuestro país la segunda propuesta académica de interpretación en lengua de señas argentina-español. Es importante decir que eh, en noviembre de este año se ha presentado en la legislatura nacional un proyecto de ley que justamente apunta a eh, el reconocimiento de la lengua de señas argentinas como lengua oficial de la Argentina, como idioma oficial dentro de nuestro país. También es, es importante decir que el contexto político actual, vinculado al, al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, y específicamente el reconocimiento del derecho de los sordos a usar su lengua. Como lengua natural eh, es un contexto muy favorable que también, eh, digamos, ha ayudado o ha empujado de alguna manera a pensar of, eh, propuestas académicas eh, que, bueno, que pongan sobre la mesa esta temática.